Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de Youtube queridos, ¿cómo va ahí? ¿Cómo va ahí, José? José eh? portugués? Bueno, amigos, hoy tenemos nuevas novedades que les estoy trayendo aquí. Que están en la página, por supuesto, como no podía ser de otra manera. La página de World of Tanks. Bueno, la cuestión es que. Están hablando, no, están hablando de lo que tiene que ver con el equilibrio en la actualización 1.9 Bien, 1.9 Para aquellos que no sepan, estamos en la 1.8 O sea que esto es lo próximo, lo que se viene Y tiene muchas, la verdad que está muy interesante Es un montón de cuestiones que, que están tocando y que les van a interesar muchísimo a ustedes Porque son cosas que nunca han pasado en el juego o por lo menos eh, no ha habido tantos cambios así tan zarpados hace mucho tiempo que no los hay. Entonces estaría bueno que nos empecemos a meter. Mm. Tranquilos que me tomo mi matecito. Y porque estoy desayunando. Son las 2.14.21 y estoy desayunando. Bueno, eh, Muchas gracias por sus comentarios. Bla, bla, bla. Hemos logrado no sé qué. qué o sea, lo importante acá dice es que nos agradece a todos por.. Eh, haber participado del sandbox y que les ayuda a ellos a su laboratorio de investigación a seguir mejorando con el juego bla bla bla bla bueno qué sigue estamos trabajando en las soluciones más efectivas de la última se comieron la n interacción del nuevo equilibrio que son las siguientes aumento de los puntos de vida y la capacidad de munición de los vehículos de nivel bajo hasta nivel 5 si no mal recuerdo o nivel creo que hasta nivel 5 nivel 6 no me acuerdo creo que hasta nivel 6 hasta nivel 6 me parece eh, cambios en los árboles tecnológicos, recuerden que va a haber tanques que van a dejar de estar en la rama tecnológica Esto no quiere decir que desaparezcan del juego, Sí quiere decir que van a dejar de estar en la rama y van a pasar a otro sector que hoy en día no existe Que son los tanques especiales, bien Y vehículos coleccionables que estamos hablando justamente de eso Aumento de los puntos de vías y la capacidad del compartimento de munición de los vehículos de nivel eh, bajo Durante pruebas anteriores del servidor Sandbox Aumentamos las reservas de puntos de vida de todos los vehículos Tras analizar detalladamente los resultados Decidimos modificar ligeramente los nuevos valores de puntos de vida De todos los vehículos de nivel 1 a 6 Como dijimos recién chicos, de 1 a 6 Bueno, bien Los cambios de los puntos de vida de los vehículos de nivel bajo Garantizarán lo siguiente Dos puntos Ah, qué rico mate un aumento en el rendimiento general, en la efectividad y el tiempo de supervivencia en batallas de nivel bajo y medio, cambios que mejoran la experiencia del juego. Claro, porque más que nada los jugadores nuevos, si entras a batalla eh, y, te, y te matan a los 8 segundos porque te hace clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan. Y te las clavan todas, es como que decís, pero qué juego de miércoles. O de jueves también. Entonces, eh, medio que te calentás un poco y bueno. Está bien que así lo hagas y está bien para mí que aumenten los puntos de vida. Eh, y que dejen los puntos de vida de arriba Los que ya somos más viejitos en el juego Más o menos no las rebuscamos Una transición mucho más cómoda a los vehículos de nivel alto Una progresión de la durabilidad a nivel, de nivel a nivel mucho más consistente Y que los jugadores nuevos aprendan más de cada una de las batallas libradas Lo que les permitirá mejorar en el juego más rápidamente Mmm además aumentamos la capacidad de la munición de estos vehículos de forma proporcional para compensar claro por sí sí obviamente si sí me dejé. si tengo que pegar 5 tiros más para matar a uno necesito 5 municiones más para matarlo y tal vez no las tengo en el compartimento actual digamos, ¿no? bueno cambios en los árboles en el árbol tecnológico la interfaz del árbol tecnológico será más clara y sencilla de utilizar de usar Especialmente para los jugadores nuevos. O sea, como que esta, por lo que están poniendo acá, es como que todo viene en referencia a los jugadores nuevos. A mí me parece bien. Luego de la actualización visual y la reubicación de los tanques de nivel bajo, será más simple navegar por los árboles y planear la ruta de desarrollo más óptima. La rama central, la de los tanques pesados, será la más simple de todas. A partir de allí... Habrá transiciones a los tanques medios Y a los cazatanques qué raro sería Porque hoy en día no tenés chance eso Los pesados Rara vez por no decir Nunca, casi eh, Te llevan a Bueno en la rama por ejemplo se me ocurre la del Tiger Porsche Que después Pasa al Ferdinand, una se abre y va Al Ferdinand, ya Tiger Ya Panzer 100, si no me recuerdo No me falla la memoria la memoria. Eh, bueno, mmm, la rama central de los tanques pesados será la más simple de todas. A partir de allí habrá transiciones a los tanques medios y a los cazatanques. La artillería en la parte superior y los tanques ligeros en la parte inferior. Muy bien. A ver, ¿podemos ver esta imagen? Esta imagen y semejanza. Bueno, no se ve mucho, pero k 1 lleva al 150. Y ese 2, y ese que. El KB2. Ah, mira el k 2 Ah, mirá, el KB-2 te lleva a la Su-152 y después llevas esa rama hasta el objeto 268. Ok, ok, ok. It's ok. Bien. Bueno, vehículos coleccionables, chicos. Esto es un tema que a muchos los tiene muy preocupados. Y yo les aseguro que no es, eh, no es para tanto. Gran parte de sus comentarios sobre las pruebas del servidor Sandbox giraban en torno a los vehículos coleccionables y a la compensación correspondiente. Estos son algunos de los temas de conversación más populares de la comunidad blindada, así que tratémoslo detalladamente. Nos gustaría destacar un aspecto importante una vez más. Los 92 vehículos reubicados desde el árbol tecnológico, incluyendo los 4 tanques de nivel 9 a 10 mencionados a continuación, permanecerán en el juego aclarado esto podemos decir que entonces no es que los saquen chicos como les dije al principio van a pasar a un lugar eh, distinto simplemente no es que desaparezcan del juego. el nivel máximo de los vehículos coleccionables disponibles depende del nivel más alto que hayas alcanzado en una nación esto es interesante chicos esto es muy importante el nivel máximo de los vehículos coleccionables disponibles depende del nivel más alto que hayas alcanzado en cada nación. Por ejemplo, si desarrollan un tanque de nivel 5 en el árbol tecnológico francés, podrán acceder a todos los vehículos coleccionables franceses hasta nivel 5. ¿Entendés? O sea, si hiciste de la rama inglesa hasta el Super Conqueror, que es un Tier 10, vas a poder comprar los coleccionables hasta Tier 10 con créditos. Bien. Bien. Depende hasta dónde hayas llegado tú en esa rama tecnológica A dónde hayas llegado tú Para comprar vehículos coleccionables solo necesitan créditos La experiencia no será necesaria De modo que el proceso será más fácil y conveniente Tanto para los recién llegados como para los veteranos Los costos de compra y venta de vehículos en créditos no sufrirán cambios Se mantendrán los valores actuales Ok Obtener el estado de élite para los vehículos que no sean premium será también mucho más fácil, dado que no tendrán que desarrollar el siguiente tanque de la rama. Eh, claro. Recuerden que son vehículos élites. Los vehículos élites son cuando tenés de totalmente desarrollado el vehículo y ya desbloqueas el otro tanque. Todos los tanques estarán disponibles en su configuración básica Por esta razón, luego de comprarlos, podrán empezar a mejorar sus módulos Como harían con los vehículos estándar Ok, puedes mejorar los módulos, bien Los vehículos coleccionables no serán distintos de sus versiones anteriores Tendrán la posibilidad de obtener el estado de élite Tarea que ahora será mucho más sencilla Ok sí, Más o menos lo que dijo hace dos puntos antes Además de los tanques de nivel 1 a nivel 8 También reubicaremos los siguientes cuatro tanques de nivel 9 y 10 El 113, el T-62A, el AMX-30B y el AMX-30 Primer Prototype O sea que, según lo que dicen Para dejar un poquito más claro esto Significa que, por ejemplo, el T-62A lo voy a poder comprar Porque yo ya tengo el objeto 277, el IS-7 y el objeto 268, ponele El 30B lo podré comprar si pasa a estos vehículos eh, coleccionables, eh, lo podré comprar porque ya tengo un tier 10 francés. Bien, o sea, creo que va por ahí la cuestión, chicuelos. Chiques míos. ¿Eh? Además cambiaremos algunos vehículos de nivel, incluso de clase. Por último, implementaremos algunos tanques completamente nuevos en el juego. Échenos un vistazo. A ver, vehículos nuevos. Nivel 2, nivel 2, nivel 2... Blah, blah, blah, blah. Bueno, a ver, vamos a ver esto. Pero muchos niveles de 2 no me interesan. El Valentine de nivel 4 pasa a nivel 3. El Valentine AT, nivel 3 a nivel 4. El Crusader pasa de nivel 5 a nivel 6. El Covenanter de nivel 4 a nivel 5. El BT-7 de nivel 3 a nivel 4. El KB-1S, este sí que a muchos les debe interesar porque tal vez... Puede que sea uno de los más jugados en tier 5 Pasa de tier 5 a tier 6 con su respectivo rebalanceo No creo que lo dejen así, creo que lo van a potenciar un poquito Porque no es lo mismo ver tier 8 que ver tier 7 En tier 7 puedes tener un Tiger 1 En tier 8 ves directamente un Defender Con lo cual no es lo mismo El A20 pasa de nivel 4 a nivel 5 Y el sub 76 de nivel 3 a nivel 4 Que para mí el sub 76 ese está muy bueno Vehículos que se asignarán a otras clases 5 en total El Crusader pasa de tanque mediano a tanque ligero El T-54E1 de tier 9 De mediano a tanque pesado Mirá El T-54E1 de mediano pasa a pesado El 3001H de tanque pesado a tanque mediano Pero si no es un pesado eso, olvídate, Es una mentira De acá a la china que es un pesado El tanque mediano bk 301 p De tanque mediano a tanque pesado si le suben el blindaje te la creo Pero con 70 Igualmente, o sea, era un mediano bastante pesadete Ahora no creo Que sea un pesado Me parecía un mediano, un mediano pesado Un mediano de los lentos No creo que dé la categoría Para un pesado, me parece a mí Y ya le tengo con las dos marquitas Y toda la bola, lo jugué muchísimo a ese tanque El tipe de 97 Chija, de tanque mediano tanque ligero Vehículos que se añadirán al juego, el B5, el T6 Medium, tanque mediano estadounidense de nivel 4 y el Cavalier tanque mediano británico de nivel 5. Como oh, tampoco es que se la rejugaron, ¿no? no digo que... Nivel 3, un nivel 4, nivel 5. Va. Los vehículos coleccionables simplificarán las ramas de múltiples naciones. A su vez podrán seguir disfrutando de la amplia colección de tanques que tengan en sus garajes. Además añadiremos medallas nuevas... Eh, que recibirán por desbloquear vehículos coleccionables con las que podrán ampliar su lista de logros Sí, mmm, bueno, tampoco me interesaría mucho eso, digamos mm. Se me relavó el mate A ver, las preguntas frecuentes de la comunidad ¿Qué pasará con los vehículos que se reubicarán desde el árbol tecnológico? ¿Seguirán estando disponibles en el juego? Claro que sí los 92 vehículos que reciban el estado coleccionable permanecerán en el cliente del juego y en las cuentas de los jugadores. En caso de que estén en sus garajes, cuando se lance la actualización con esta función, tras el lanzamiento de los vehículos coleccionables, los jugadores podrán comprar todos estos tanques a cambios de créditos. O sea que los garajes nuestros, para aquellos que eh, tengan bastantes creditillos, bastantes, bastantes, me refiero a bastantes, muchos, eh, vamos a poder comprar muchos tanques porque, o sea, todos los coleccionables se podrán comprar con créditos. Sácate, listo. Eh, o sea, puedes comprar 92 tanques. Bueno, muchos, son muchos créditos, pero. No creo que tantos, pero mucho de eso los voy a comprar. ¿Cómo puedo conseguir un vehículo coleccionable? Los vehículos coleccionables de los árboles tecnológicos de cada nación se pondrán. No, se podrán comprar según el nivel máximo desarrollado. En el árbol en cuestión. Ok. Eh, por ejemplo, si han desarrollado lo que, hablamos, lo que dijimos antes Si han desarrollado el Tiger 2 en el árbol tecnológico alemán Podrán comprarle el Shad Panther 2 Y otros tanques coleccionables alemanes de bajo nivel O sea, podés comprar de acuerdo al nivel máximo que vos tenés en la rama Si tenés el mouse y ponen su ponte Su ponte podéis pero no lo ponen Su ponte Si tenés el mouse y ponen el Shad Tiger Por decir un ejemplo como coleccionable lo vas a poder comprar porque tenés el mouse ahora, ahora, si vos llegaste hasta el Tiger 2 de Tier 8 y ponen al mouse como coleccionable suponete, es un ejemplo no vas a poder comprarlo hasta que no desbloquees el nivel 10 de la rama alemana, ok? ya sea por ejemplo el Shark Panzer 100 Vas por la rama Charpanzere 100, una vez que tenés el nivel 10, vas a poder comprar todos los alemanes de niveles inferiores. Pero no para arriba, sí para abajo. ¿Cuál es la diferencia principal entre los vehículos coleccionables y los vehículos desarrollables estándar? No, ninguno, que uno se podrá comprar con créditos y los otros tenés que desarrollarlos con experiencia. Eh, la diferencia principal recae en el modo en el que los obtendrán. Para desarrollar vehículos coleccionables no tendrán que gastar experiencia, claro. Lo, o sea, lo pagás con, con plata, con créditos. Los vehículos coleccionables y los estándares son idénticos en todos los demás aspectos del juego. Economía, entrenamiento. O sea, claro. No es que van a ser... No es que por ser coleccionables son premiums. Ojo chicos. Los tanques coleccionables no son tanques premium. Bien. Son tanques que sacan de la línea y los meten en otro lado. Punto. No hay más que eso. Tenés que entrenar a la tripulación. Tenés que subir esa tripulación con experiencia. Como siempre, como todo. No son tanques premiums. ¿Estamos de acuerdo? Porque van a decir, no, pero... Compré el chat Panther 2 que está como coleccionable y tengo que poner la tripulación. Sí, sí, tenés que poner la tripulación. Entrenar en ese vehículo y subirla. Eh, ¿Dónde puedo comprar un vehículo coleccionable? En una sección independiente de la tienda del juego, podrán acceder a ella a través del árbol tecnológico o seleccionando la pestaña vehículos coleccionables en la tienda del juego. No perderán el descuento en créditos que hayan obtenido, por ejemplo, durante los eventos previos de las operaciones festivas. Claro, porque en las operaciones festivas, si vos le ponías un descuento a un cierto tanque, X, el que quieras, eh, después podías ir y comprarlo. Bueno, o sea, vas a seguir teniendo ese pequeño descuento Del 20% del 30% lo que sea ¿Qué sucederá con los logros ingeniero técnico y tanquista experto? Los logros ingeniero técnico según Nación e Ingeniero Técnico Superior Solo serán aplicables a los vehículos desarrollables estándar Para conseguir el logro tan tanquista experto Deben destruir todos los tanques de los árboles tecnológicos de cada nación Incluidos los coleccionables Apa Va a ser más difícil ahora Claro, claro o sea, para el tanquista Esparta tenés que matar a todos los vehículos de, de, de esa rama. Claro, ahora lo que pasa es que vas a tener vehículos de esa rama más los eh, coleccionables, ¿no? Va a ser un temilla. También añadiremos un nuevo logro que recibirán al conseguir todos los vehículos coleccionables del juego y 11 logros especiales que ganarán cuando tengan todos los vehículos coleccionables en una nación específica. Bueno. Ehm... Cuánto costarán los vehículos coleccionables Los costos de compra y venta no cambiarán respecto a lo, al costo de las versiones desarrollables O sea, un tier 10 va a volver más o menos 6 palos, 6 millones de créditos Un tier 9 puede estar en 4 y pico, más o menos Por ahí andará, 3 y largos Por ahí un tier 8, 2 millones y medio Más o menos, más o menos, por ahí andará eh, ¿Se prevé alguna reconfiguración de los vehículos coleccionables? ¿Se esperan más revisiones del rendimiento? Yo creo que no. Para nosotros, los vehículos coleccionables son tan importantes como los estándares, razón por la cual las reglas de reequilibrio también les son aplicables. Uh, ok. Bueno. ¿Cómo se equiparán los vehículos coleccionables? ¿Cómo se equipa equiparán los vehículos coleccionables? ¿Cómo se equiparán? Los vehículos coleccionables se reubican. ¿Cómo se equiparán? Ah, me re otra vez. Eh, se reubicarán junto con todos sus módulos y podrás escoger qué módulos quieren montar en el tanque en cuestión. Por ejemplo, para el German Jumbo, podrán escoger entre un cañón de 76 y un cañón que dispare proyectiles explosivos. El cañoncito corto, podríamos decir. Bueno, a ver, mecánicas de reubicación de los vehículos coleccionables. Eh, si se reubica un vehículo de hasta nivel 8, incluido a la pestaña de vehículos coleccionables, el vehículo del siguiente nivel, más 9, o sea 9, y todos los tanques de niveles inferiores se desarrollan automáticamente. Esto será aplicable independientemente de si se lo compran o no. Ok. Joya, buenísimo. Todos los fragmentos de planos de vehículos no desarrollados se convertirán en la cantidad equivalente de fragmentos universales y nacionales. Todos los fragmentos de planos de vehículos no desarrollados se convertirán en la cantidad equivalente de fragmentos universales y nacionales en función del nivel de cada vehículo. Por ejemplo, un plano de un vehículo de nivel 4 recibirá una compensación de un fragmento de plano nacional y cuatro fragmentos de planos universales. Ok, me gusta porque me sirve para sacar otros tanques. Si ya han investigado los vehículos de nivel 9 y 10 reubicados, el 113, el T62, el 30B y el 30 first prototype, pueden comprarlos en la pestaña de vehículos coleccionables en cualquier momento. Eh, sin importarse si investigaron otro tanque de nivel 9 y 10, Ah, eh, hay una excepción para ellos de entonces. 113, T62A, 30B y 30 first prototype. Eh, todos los jugadores que se estaban acercando a los tres vehículos de nivel 10, el 113, el 30B o sea, yo, el 30B, estoy cerquita, pero que no los hayan investigado y hayan llegado a los vehículos de nivel 9. Sí, el 30 y el D54, sí, y no hayan investigado a los vehículos del nivel 10, sí, ¿qué pasa? Tendrán acceso a los tanques de nivel 10 en la pestaña de vehículos coleccionables luego de que lancemos la actualización. ¡Yujuu! O sea, no tengo que, me ahorro toda esa experiencia. básicamente. No los créditos, pero sí la experiencia. Todos los vehículos que estaban acercándose al vehículo de Tier 9, el MX-30, pero que no lo hayan investigado y hayan llegado al vehículo de nivel 8, la Bachat 12T. Sí, lo tengo. Y no hayan investigado ningún vehículo de nivel 9, tendrán acceso a los tanques franceses de nivel 9. Un nivel más en la pestaña de vehículos coleccionados. ¡Yuhu! Buenísimo. Uh... Las reglas de compensación estarán en vigencia una vez que implementemos la 1.9. Puede que las... Compensaciones mencionadas no estén disponibles durante la prueba común de la acción. Informaremos con anticipación sobre disponibilidad. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mecánicas de reubicación de los vehículos coleccionables. Preguntas frecuentes. Desarrollé el T-62 después del T-54, pero todavía no lo desbloqueé. Aún me queda algo de experiencia en ese tanque. ¿Qué pasará con ella? Si tienen un tanque de nivel 10 en la rama soviética, esperen hasta que lancemos la actualización. Claro, claro, al pedo. O sea, no, no te conviene. Lo que te dicen es, ¿para qué vas a matarte? Sacan todas las experiencias y después dentro de cuando saquen la 1.9 lo vas a poder comprar con créditos. Bancate un tiempo con ese tier 9, espera que saquen la 1.9 y vas y lo compras con créditos. Salvo que el tier 9 lo ames y te guste jugarlo y no, vas, y no tenés ganas de sacarlo ya al tier 10 de esa rama. Si en la rama soviética no tienen tanques de nivel 10 desarrollados, ¿podrán invertir dicha experiencia en el desarrollo del objeto 140 con el que desbloquearán al T-62? Claro, porque sale eh, ahí, T-62 automáticamente. Si ya tienen el objeto 140 o el T-54, obtendrá el estado de élite. Bueno, los jugadores nuevos pueden comprar vehículos coleccionables de tier 10. Y si tiene un tier 10, sí. No, porque. Para poder acceder a los vehículos coleccionables de nivel 10, deberán desarrollar un tanque de nivel 10. Bueno, por eso. Pero el tema es, acá hay una cuestión en World of Tanks, ¿qué significa eh, jugadores nuevos? ¿A qué te referís con un jugador nuevo, World of Tanks, World Gaming? No entiendo. Un jugador nuevo puede ser un chabón que tiene 3 meses. Y en 3 meses, si le das duro y parejo, si como perro, yo creo que... 3, 4 meses podés sacar cuando sos nuevo tranquilamente un Tier 10 y poniendo plata para sacar experiencia libre y cambiarla por, con oro? Yo creo que sí, me parece, no sé. Con lo cual, un jugador nuevo, para mí, es sí. Ahora, si con jugadores nuevos te referís al que tiene 10 batallas y no. Por supuesto que no. Pero un jugador nuevo que entró hace un mes y se jugó, yo qué sé, o entró tres, hace 3 meses y le dio duro y parejo y tiene, yo qué sé, 5.000 batallas, 4.000 batallas, y sí. Sí, que puede comprar un vehículo de tier 10. Para mí, sí. Es muy, esta pregunta es muy relativa. Porque no sé a qué definís jugador nuevo. Definime jugador nuevo y después vemos. Digamos que desarrollé el Jet Panther 2 antes de la actualización 1.9. Pero el siguiente vehículo, el Jet Tiger, aún no lo desbloqueé. ¿Qué sucederá en ese caso? Si ya tenés el Jet Panther 2 en tu garage, ahí permanecerá. Si no, podrán comprarlo en la pestaña Vehículos Coleccionables de la tienda del juego. En este caso, el Jet Tiger se desarrollará automáticamente. Eh... Claro, o sea, si tenés el Jet Panther 2, el Jet Tiger se desbloquea automáticamente, básicamente. Se desarrolla. ¿Habrá restricciones al jugar con vehículos coleccionables en algunos modos, torneos o eventos de juego? No, ¿por qué? No, los vehículos que no tendrán restricciones en comparación con los tanques desarrollables. Así que no duden en usarlos para ocho. No, no, obvio que no. Son tanques comunes, nada más que los cambian de lugar. Punto. Punto y aparte. Bueno, amiguitos, tuvimos bastante info de la 1.9. Esto salió hoy, así que tienen la data eh, ya mismo. Tienen mi punto de vista porque siempre dice, Eh, Ando, pero vos qué opinás? Me parece que en líneas generales está... Ni bien ni mal. O sea, no sé lo que están haciendo bien. No, no entiendo cuál sería el objetivo. Podés meter nuevos tanques... Sí, cambiar el tema de la, de la ramificación de los tanques para que sea más entendible o sea más eh, expansiva, digamos, vos podés, No sé por qué a veces limitan tanto algunas cuestiones por qué de un tanque no se entiende bien por qué puedes ir para un lado y para el otro no cuando sería más lógico que vayas para un sector específico No lo sé por qué lo hacen así eh, pero sí creo que está un poquito desfasado ya, el árbol tecnológico está bastante viejete tiene un tiempo bastante largo ya eh, pero todos los cambios son buenos. Mientras, digamos, esto está bueno, de los puntos de vida de los vehículos más pequeños. Me parece que está, que está bien. Y después no, no, es mucho mucha nube de cuestiones que en realidad se resumen en una cuestión muy sencilla. Que es que van a meter. Van a sacar vehículos y los van a meter. Van a sacar. Van a sacar de lugar. Porque me dicen, ando pero no los sacan. Si sí, ya sé que no los sacan, los cambian de lugar, ¿bien? Los pasan a coleccionables. Y es una ventaja para aquellos que no tenés. Si tenés el tier 10 de una nación, vas a poder comprar el otro. Si no desarrollaste nada con créditos y punto. Está buenísimo. Sí, me parece bien. O sea, no me parece ni bien ni mal. Entre elegir, entre. Si me parece bien, elegir no, si me parece mal, y creo que me parece bien. No sé. No me, no me cambia mucho la vida del juego en sí. Eh, pero bueno. Me parece que está correcto. Vamos a dejarlo así. Vamos a darle un 6 puntos aprobado correcto. Y esperemos que sigan con cambios Más influyentes en el juego Tipo los servidores Que no exploten los servidores eh, El tema de tener más Que son tonterías El tema de poder, me interesa a mí, tener más amigos ¿Por qué no puedo tener más amigos? También además, que son tonterías pequeñas cosas Que nos pueden ayudar un montón a veces que no A los que queremos tener amigos Y no podemos Bueno amigos, les mando un beso enorme Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos seguramente en la próxima Chau chau.